¿Qué pasa, chavules? ¿Cómo estáis? Yo soy Bostonario, me he cambiado el nombre y no soy más Fakman, Y vamos a continuar con toda esta historia, ¿vale? Os voy a explicar muy rápidamente cómo va a ser esto. Os voy a enseñar mi cara, pero tener en cuenta que la cámara que tenía es una cámara que tenía ayer provisional, ¿ok? Ahora tenemos una cámara nueva, tenemos una Logitech que está muy bien. Y que cuando suba el resumen mañana, bueno, esta noche ya a partir de las 12 del streaming de hoy. Lo veréis, ¿vale? Vais a ver la cara en HD, vais a ver pelacos y vais a ver todo. Así que nada, os dejo con esta recopilación del de streaming que hicimos ayer de madrugada, probando y tal. Y nada, muchas muertes, muchísimas muertes con francazo en el modo de tiroteo del tirador. Así que nada, disfrutadlo, chicos. Y nada, eh, seguirme en Twitch, ¿vale? darme un follow y os enteréis de cuándo voy a estar en directo porque también en el Twitter, que lo veréis ahí, Bostonario, os iré informando de cada vez que haga streaming. Voy a intentar hacerlo todos los días, si es posible. Pero bueno, algún día igual fallo. Así que nada chicos, os dejo con esto. disfrutando son 20 minutazos de PvP. Y nada, hasta ahora y nos vemos en Twitch. A ver, pues seguimos dentro, tío. y No encuentra nadie. Este pavo no sé dónde está. Ando con raya, tío. Uf, aquí ya me puedo ver, eh. Me he Yo creo que está ahí, tío. No lo veo. Pues ya estaría... Venga, ¿vas a ver o qué? ¿No me matéis? Todo lo que se pueda, lo cojo. No, no, no, no, los escuditos... Me he matado. Me he matado por los escudos, Julio aquí encima te oigo vienes oh me lo he cargado pero ah, pues se y vale triunfarás chaval todo el pecho Ese que tiene escudo, tío. ¿Por qué tiene es quiere eh? Ah, la trampita. Por eso, tío. Eh. Qué pesado, tío. Se te vuelve a dar. No, que es esta. Se vuelve a ir. No, no me des. No. En fin, coño. No, ni me da, ni me da, ni me da, ni me da. Me dan, me dan No No No vas a dejar curarme ¿Dónde ha ido esta peña? Uf, es que no me fío porque dentro puede haber trampas, que flipas Eh, eh, lo veo, lo veo Ahí estás. Ahí estás, coño. Oh, ya sabía que había otro aquí. Ya sabía yo. Ya sabía yo. Ay, cánzuelo, cabrón, canso, lo, canso. Lo. Vale, vale. Altura, altura. Se le ha petado, se le ha petado ¿No? ¿Oh? ¿Hola? Se le ha petado, eh Se le ha petado algo, tío Tío ¿Qué haces con tu vida? Quedándote quieto ahí, metado en la pelea Se le ha ido algo, eh Porque mira, me está mirando y no se va Se le ha ido, tío, se le ha petado Joder Yo la Estoy jugando un montón así, tío Tengo hecho, una torre, bueno... No. Vale, están más lejos. Están ahí dentro, eh. Vale. Sí, yo creo que están ahí dentro, tío. y ahí entra otro. Vale, se ha metido el pavo, ¿no? Está petado de trabajo. ¿eh? la come, ¿eh? Bueno, no creo que salga un favor. Me no voy a bloquear. Me han peinado, eh. Sal, tío. es que te endiñe, tío Estoy muerto Venga, venga ¿Me dices o me lo cuentas? No Estoy muerto Te tengo que matar yo, te tengo que matar yo No puede ser, voy a morir chaval, estoy muerto ¿eh? Que pesado tío Es que esto tope pesado, eh me tiene que enseñarle una, tío. Me quieren ¿eh? <ríe> cerrar, ¿eh? No, que tú tú solo no, ¡Buah! Ahí hay otro Venga, tío, si estaba nada. no, si no, no, no, no, no, uno con la trampa! No. Vale, vale destruye. ¿Me estás esperando ahí? Eh? Con trampas, chacho Coño ¿Qué hace bailando? He empezado. Ya, tío. Me tengo que meter unos caos, ¿sabes? O eso que te mate a alguien. Algún colega mío, tal. A ver. Es que va a estar muy jodido, tío. Es que va a estar jodidísimo, tío. No sé quién nos está peinando, tú. Ah, ese de ahí. Joder, es casi cualquiera, tío. Venga, venga, hacerme el sándwich, va. Va, va, va, va, va. va. Bueno, pesado es este. Este es pesado un rato. Me vas a morir, tío. Por pesado te lo digo, eh. Es zanoscope no vale, no. hay que niñarle bien, ¿eh? tranquilo pam y viene otro madre mía, esto es una locura ¿eh? me va a matar, me va a matar no no puedo, tío es un puñado Sin balas. Las infinitas. No. Uh, no. Me voy a meter una al final, eh. Toma. Uh. Comete esa crack. No, no. ¿Qué dispara, ¿dónde dispara, tío? No lo veo, ¿eh? ¿De arriba? Sí, de arriba, de arriba. Ya te he visto. Eh, hey, es un valiente, tú. Eh. no te ha milagro, tío. Está claro que se va a querer acercar. ¡Oh! Ey, La llama, la llama no ha visto nadie La llama no ha visto nadie Joder, con las llamas tú Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, vale. corre un un arma, tío. Un cofre ahí. De momento estamos a no, De momento vamos bien, ¿eh? Se oye, gente. oído, ha eh. Tío. Yo tengo armas, chacho solo tengo una ballesta, tú Vale, vale, tengo, tengo, tengo Joder, si me ato las que tengo, tío, tío. Joder, y va y me da, tío Venga, ya una y una cruz. No, no ¿Cómo me das? Esto es flipante ¿Cómo me da con el sniper? Esto es flipante. ¿Este tío lleva hacks o algo? No. Estoy muerto, ¿eh? ¡Oh! No. Voy a apurarme, ¿eh? Estoy muertísimo, ¿eh? No me ha ido, eh. Cuidado, no me ha ido. La coña. LOL, no me ha visto. No me voy a volver, no me ha visto, eh. No me ha visto, por Puede, si ¿sí, no puede. No. No. ¿Qué malo soy? He notado otro, ¿eh? ¡Oh! Esto es no para. Esto es una locura. Se va, se va, se va. Cáete y muérete. Pues... <risa> no, no lo vas a tener. Otra trampiti. Año que tenías el automático, tío. Mira a ese joven. No. ¿Qué haces? ¿Qué hace, el tío, este? Vale. Gracias crack.